La oficina judicial de servicios de atención permanente del distrito judicial Duarte impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra Daniel García Rosario, acusado de sustraer una pasola en hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. A su salida del tribunal, Rosario admitió cometió el hecho. Tres meses preventivo. Sí. No imagínate hay que pagar por sus hechos. Claro, porque imagínate, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que no, si yo lo hice ya, que sea lo que Dios quiera. Nada, trata de negociar con la querella antivana, veis, ¿qué pasa si no coge los tres meses? En relación al hecho recordamos que ocurrió el fecha 31 de diciembre del año 2018, donde el acusado despojo de su pasola a María Esther Santos Mora. La medida cautelar deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.